Bendito Lunes, un podcast de Elisa Udo. Hola, benditos. Hoy es el Día Mundial de la Luz y yo hoy os hablo recién iluminada o bañada por la luz de un sitio precioso que es Córdoba, donde he pasado el fin de semana en un campeonato de esgrima como, como acompañante de nuevo y coincidiendo... ...con el centenario de los famosos patios de Córdoba... ...con lo cual ha sido un, un eventazo con, con la ciudad repleta de gente... Eh, ...por supuesto por los patios más que por la esgrima... ...que ya sabemos lo, lo minoritaria que es... ...pero hemos podido unir las dos partes... ...y ha sido un, un fin de intenso... Pues por, ...por tantos planes y por todas las cosas que han ido pasando... Una de ellas ha sido maravillosa, que ha sido volver a, a visitar la, la mezquita de Córdoba, que yo no había vuelto a, a pisar desde los ocho años, así que el recuerdo que tenía era totalmente vago. Y de hecho me ha ocurrido lo, lo contrario de lo que suele pasar, que cuando somos pequeños nos parece todo muy grande. Y en este caso, no sé por qué razón, yo lo recordaba muy pequeño. Puede ser que como eh, pues era una cría, a lo mejor la visita a mis padres solo nos hicieran un trozo de, del templo o algo pero me ha parecido un espectáculo de, de luz, de color y sobre todo del de el modelo híbrido, arquitectónico ¿no? y cultural y artístico, eh, me ha impactado muchísimo. Si no, si no conoces la mezquita de Córdoba no puedo más que tener buenas palabras para ella y te aconsejo que vayas cuando puedas, porque es todo un... Una obra de arte, como, como ya sabéis, pero bueno, es atípica total y, y merece, merece, merece que, le, que le dediquemos un rato. Y los patios cordobeses, pues, qué decir, son un, un flore, en esta época de florecimiento, pues son un, un desborde de, de colorido. Y, y bueno, el, lo, que, lo único que nos ha sobrado un poco es pues, gente y calor, pero bueno, eso era, era previsible. Pero um, hablando de gente, lo, lo mejor del fin de semana ha sido la gente porque bueno, tengo, tengo la, la suerte de, de poder participar en, estas, en estos eh, eventos deportivos con este, con este club fantástico que es el CREA, el club de esgrima de Alcobendas, del cual no soy participante directo, no soy miembro activo porque yo no soy tiradora, no soy esgrimista pero bueno, me he sentido siempre muy acogida por ellos y estoy muy agradecida ¿no? a todos los que la forman del staff y los, y los tiradores, que soy como una especie de, de mascota del club o de cheerleader. Y esta, en esta ocasión he tenido el, el placer de compartir con una gente fantástica. Eh, el, el grupo de veteranos, pues bueno, tenemos un montón de, de cosas en común, ¿no? pues por edad y porque... Se trata de gente bastante poco común y, y muy, pues con, con un perfil psicológico muy completo y la verdad es que me lo paso fenomenal siempre con ellos. Así que desde aquí un, un saludo a todos ellos. Y además de eso, en este caso ha sido un poco distinto de lo habitual, en el que en ocasiones soy la, la única la única pareja que, que acude, Ha ¿no? ocurrido varias veces, pero en este caso era, era un viaje en el que casi todos éramos parejas y, y bueno, pues ha habido pues muchas ocasiones ¿no? de compartir, de disfrutar, de, de conversar. De hecho, he podido descubrir que una de las consortes eh, tenía conmigo una maravillosa afinidad, así que espero poder, poderla ver muchas más veces. En otro caso, he descubierto facetas desconocidas ¿no? de, de, de uno de los tiradores gracias a su, a su mujer y bueno, pues me ha permitido también cambiar el sarcasmo que, que habitual que tenía con él por empatía. ¿no? Bueno, muchas veces sirve pues, conocer a la gente fuera de contexto ¿no? y poder poder ampliar la visión que uno tiene de ellos y poder pues, ser la mejor persona que uno pu que pueda ser, ¿no? con, con cualquiera que nos encontremos. Y hablando de consortes, esta vez eh, incluso se han unido a nosotros en la parte de ocio los amigos de una de ellas, que han resultado ser una italiana, con la que me lo he pasado fenomenal, que ha reconocido incluso de dónde venía mi acento italiano y cómo y por qué, con su chico, que podría ser perfectamente un tirador del club, eh, por ser un tipo raro desde lo interesante, <risa> así que eh, un, un pleno al 15, vamos, completitos hemos estado como, como grupo. Y eso ha dado para conversaciones de lo más variopinto, unas llenas de cultura, otras con polémica política, pero desde la total elegancia, sin, sin entrar en tensiones, otras de mera técnica esgrimística, Hemos tenido incluso conversaciones sobre espiritualidad y sobre los, eh, los totem, los, moja, los eh, moai de, de la isla de Pascua. Hemos hablado de la sociedad chilena, hemos hablado de los viajes, hemos hablado de, de libros, de podcast, de dietas, de sociedad. Bueno, se me quedan pocos, pocos temas en el tintero, la verdad es que ha dado para mucho. Pero lo que me ha llamado más la atención es que todas esas conversaciones, en muchos casos cruzadas y muy a la española, no todos, bueno, pues <ríe> un poco interrumpiéndonos. Y sin embargo otras muchas veces todos callados mientras uno hablaba, que eso sí que es bastante poco común entre españoles sobre todo. Porque yo creo que precisamente lo que tenían todas en The Nexo Común eh, me ha parecido el gran respeto eh, a las opiniones diversas, eh, que, que, pues, que es lógico en un grupo tan variopinto y que... Y. en el que nos une pues principalmente la esgrima, ¿no? no es un grupo de amigos que se han buscado eh, de manera natural, sino que bueno, son, somos personas que hemos coincidido por este, por este hobby, pero que hemos hecho piña al final, ¿no? y, y que podía haber eh, por, por energía cinética haber sacado a gente del grupo, pero bueno, pues se ha, se ha conformado un grupo bastante heterogéneo, pero muy con mucho intercambio, ¿no? De, de opiniones, de visiones, de valores y sobre todo de fondo con mi impresión por lo menos ha sido como con ganas de conocerse más como humanos, ¿no? Yo he notado mucha escucha y como sensación de, de, de, de dedicarnos tiempo unos a otros y dedicarnos mmm, real interés, ¿no? Que eso es algo que valoro muchísimo y que no suele abundar, sobre todo cuando son grupos surgidos así de manera espontánea, ¿no? Hemos tenido incluso eh, nosotros dos una emergencia veterinaria con nuestra perra y eso nos ha... con nuestra perra que estaba en casa y eso nos ha permitido también conocer más a la vecina que amabilísimamente se ha prestado a, a encargarse de ella y a, y a tranquilizarnos en la distancia, ¿no? Y al final todo... todo este elenco de, de personajes, ¿no? Bueno, de personas eh, con sus características que me han estado rodeando el fin de semana me han hecho una vez más de espejo, ¿no? De espejo de mis carencias, de mis miedos también, me han hecho ver algunos de mis puntos ciegos, de muchas de mis zonas de sombra y también, por supuesto, despejo de mis logros y despejo de mis cualidades. ¿no? En definitiva, me he sentido reflejada en cada una de estas personas y en distintos aspectos de ellos o en distintas facetas Viéndome mmm, o intentando entender eh, de dónde quiero estar y de dónde no. Eh, porque al final resonamos unos con otros, ¿no? Y el poder darte cuenta de que algo te gusta a una persona o que algo no te gusta a ella también te posiciona a ti, ¿no? Y decir, pues esto podría haber sido mi vida y decidí hacerlo de otra manera. O esta característica de esta persona yo la tenía, pero la hice mi trabajo interior para mejorarla. O esta otra la admiro muchísimo y me encantaría poder aprender más de ella. O en algunos casos no es personalidad, ¿no? Es pues como en el caso de, de uno de los tiradores, pues que persona más culta y que, a pesar de lo callado que es, que, que vida interior más intensa parece que tiene, ¿no? O este otro que que toque que podría parecer pasivo-agresivo y que va, es que simplemente es que es eh, ironía mezclada con timidez, pero con un punto de humor muy curioso, no sé, cada uno tiene su, su especialidad, ¿no? Su manera de, de hacer. Pero me parece muy bonito poder de cada uno de ellos sacar eh, un gran regalo, ¿no? Más allá de, de los momentos tan buenos que hemos compartido, poder limar pues, mis, propios, eh, mis propios ángulos ¿no? y mis, propios, eh, mis propias aristas. Y sobre todo... Eh, poner luz ¿no? en, en mis recovecos más oscuros. Eh, algo a lo que te invito precisamente en un día como hoy, ¿no? que, que trates de iluminar esos rincones que tienes sin luz y que lo, lo llenes de la luz, aunque sea simbólica de, de la del día de hoy. Porque eso es lo que te va a permitir verte, verte y dejar de engancharte con las esquinas oscuras de otros. ¿no? Eh, si, si iluminas las tuyas, de repente cobran relevancia las de otros y te das cuenta que somos todos resonando unos con otros. Y eso te va a permitir dejar brillar a otros, que es algo fantástico, que da muchísima satisfacción y que no todos sabemos hacer o, o no podemos hacer siempre. Y al final, como decía Marian Williamson, eh, te va a permitir no asustarte de tu brillo, porque al final eso yo creo que es lo mejor que podemos aprender a hacer, ¿no? darnos cuenta de, de todo ese brillo que tenemos y de que podemos eh, iluminarnos nosotros y desde ahí iluminar hasta el infinito y más allá. Así que espero que, que puedas tomar tus propias conclusiones de lo que hayas vivido este fin de semana, de lo que hayas vivido hoy o de lo que vayas a vivir mañana. No hace falta que cada día hagas un análisis, o sí, pero te invito a que, a que te des cuenta de todo ese intercambio que tenemos cada día entre humanos y que eso es lo que nos conforma como sociedad sin perdernos.